Los cuatro jinetes del, del apocalipsis. apocalipsis. <risa> <risa> ¿Ah, sí? <¿No>? Con esa <risa> música, <musiquilla? risa> los cuatro jinetes <risa> del apocalipsis. Claro, esa es la música. <risa> la de los cuatro de del Génesis. Los cuatro jinetes del Génesis. No me toca la música de los cuatro jinetes <risa> <pilotes> del <telete. risa> este, este. Eh, Primer jinete, la P6. El es el jinete que ha lanzado la OMS. Ha lanzado el jinete de la P6. La peste de Ciao, la enfermedad. La peste, la enfermedad, claro. Claro, tú dirías un jinete y yo de entrada por la música. Este es el jinete de la el peste. peste. El jinete de la peste. La peste. ...lanzan la el la girete, la girete de la peste, que es fey, es una peste Fale. fe, es la gripe, es la puta gripe la de la todos los años, es la gripe, han muerto solo viejos con la gripe, los test son mentiras, el coronavirus ha muerto hace meses, estamos haciendo el tonto con las mascarillas, pero han lanzado el girete de la peste, que lanza el girete salvador, que es la ciencia. La ciencia vende a la peste. Esto es lo que nos quiere que creer. Es, es para, para hacernos una creencia, una creencia. Lanzas una enfermedad y si esa enfermedad alguien te salva de ella, es un salvador. ¿Y ¿No? quién es el salvador? O oh, el La OMSS. Es el salvador. La ciencia nos salva de ¿La, la enfermedad. ¿La la algo macabro? Tócalo el locrio. Afortunadamente hay un jinete del Génesis. Ay, el Génesis suena bonito. Y hay un jinete que puede vencernos de la enfermedad. Es el jinete de la pervergüenza salud. ¡Qué bonito! El jinete de la pervergüenza salud. Eres tú, por cierto, ¿no? Eh... eres yo el cliente de la perfumada salud. ¿Quién el de la perfumada salud? Sal, salud. Entonces, eh, efectivamente, podemos conseguir una perfumada salud si nos relacionamos, por ejemplo, con Posing que es uno que viene por aquí y que trae esencia de perfumes, y en vez con el perfume, te uh, da unas esencia, y te que ya va perfumado, y la salud... Ponte el micro, ponte el micro, que no se te escucha. La salud. Sal, sal? Qué realidad, ¿Eh? ¿Más, más que... La OMS o la ciencia te la puedes cuidar tú si vienes a la playa y tomas el sol y te bailas en el más, y te vas en la arena. Y cantas bailas, dices, te haces texturías y follas divinamente. cuatro, cuatro puedes. bien, se Yo de imagínate qué. Ahora viene. No, no. En el próximo capítulo hablaremos del siguiente jinete. El que van a lanzar ahora el jinete del apocalipsis del Lama. Como la gente se ha quedado sin pasta, está el miedo del Y ellos lanzarán el jinete para salvarnos, que será una nueva moneda mundial. Pero, el, el jinete del Lama... ...es vencido por el momento de los espetos. <risa> es verdad, es verdad. ¿No? ¿Cierto, cierto? <risa> sí. En realidad, con espetos, comiendo una sardinita y comiendo un poquito, de quitas el... Si no hay que comentarla. Hay gente que se, se alimenta del sol. Se alimenta del sol. La nueva moneda mundial será el sol ríen, o Hola, solrisis. Pero esto es para capítulos posteriores. ya va a, Me a Bueno, déjalo.